Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en las aminas. Aprenderemos la importancia que tienen y cómo es su forma de nomenclatura. No siendo más, comencemos. Vamos a comenzar con las características que tienen las aminas. Son altamente polares, Forman puentes de hidrógeno intermoleculares, pero importante esto, no aplica para las terciarias. En las terciarias no aplica. Ahora, puntos de fusión y ebullición altos. Cuarto, se oxidan con facilidad convirtiéndose en compuestos elaborados y ayudan mucho en toda la parte industrial. Veamos algunas aplicaciones importantes que tienen las aminas. Genios, espero que estén tomando nota de cada una de estas características, ahora vamos a ver las aplicaciones, es una materia prima para la obtención de alquinos, tioles y alcoholes, 2 fabricación de insecticidas, pesticidas y repelentes de polillas, también ayuda en la generación de refrigerantes y solventes, que es una parte muy importante en la química orgánica, número 4 Produce colorantes naturales y sintéticos Esto se aplica mucho en todo lo que tiene que ver con la industria textil Ahora veamos la estructura que tiene la amina o las aminas Vamos a aprender a diferenciar las aminas y cómo es la forma que la constituyen Podemos ver lo siguiente Podemos ver que tenemos el nitrógeno y tenemos hidrógenos Empecemos con esta primeramente Tenemos el nitrógeno y lo acompañan dos hidrógenos y aquí tenemos un radical que sería un radical de alquilo cuando tenemos solamente un radical de alquilo podemos decir que es una mina primaria siempre que haya un solo radical sería una mina primaria ahora tenemos acá R1 y tenemos R2 ya no tenemos uno, sino dos sustituyentes o radicales de alquilo. Pero aquí vamos a decir que es una amina secundaria. Por último, podemos ver al nitrógeno unido con tres radicales de alquilo, R1, R2, R3. Este en este caso sería una amina de tipo terciario o terciaria. O sea que existen... Tres formas de encontrar las aminas, primarias, secundarias y terciarias. Vamos a aprender la nomenclatura que tienen las aminas, pero quiero invitarlos hasta que se queden. hasta el final del video para que aprendan algo muy importante que tienen las aminas en la vida normal. No dejen de ver el video hasta el final. Vamos a comenzar con la nomenclatura que tienen todas las aminas. Vamos a ir viendo cada uno de los casos que aplican en ellas. Veamos el primer caso. Las aminas primarias. Se nombran con los derivados de alquilaminas o alcanoaminas vamos a mirar qué es eso entonces miren que es una amina primaria porque tiene dos hidrógenos y solamente se está unido a un solo radical lo mismo ocurre acá este sería el radical en este caso tenemos un ciclo vamos a mirar entonces este ciclo alcano ahora tenemos lo siguiente ¿Cómo nombraríamos esta amina entonces vemos el sustituyente este es el grupo etil, entonces sería etilamina. No olviden, derivado alquil y la palabra amina, etilamina. O también la podemos ver como un alcano, entonces sería ya no etil, sino etano. Es una cadena lineal, o sea que se llamaría etano. Y se le agrega el nombre de amina, entonces etanoamina. Ahora veamos la que tenemos al otro lado. Tenemos, este es un cicloalcano. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es un ciclopentano. Entonces podemos decir, como sustituyente sería ciclopentil. Y le agregamos la palabra amina. Entonces, ciclopentil, amina. También, como ya sabemos que es un cicloalcano, alcano, diríamos ciclopentano. Y le agregamos la terminación de amina. O también puede ser ciclopentanamina. De esta forma se nombrarían... Cuando tenemos aminas primarias Veamos los siguientes casos Siguiente caso Cuando tenemos sustituyentes repetidos ¿Qué debemos hacer? Debemos darnos de los prefijos Se utilizan Prefijos Y se nombran los radicales con la terminación amina veamos estos ejemplos que tenemos acá miren que tenemos el grupo metil que se repite tres veces y como vemos tienen tres radicales esta es una amina terciaria aquí se repite el grupo etil y se repite dos veces Entonces vamos a aprender a nombrar este tipo cuando se repite Entonces como tenemos tres veces Tres significa tri Entonces vamos a decir tri del prefijo Entonces sería tri Metil Y se termina con la palabra amina Entonces trimetil Amina Allí se repite dos veces el metil el Digo el etil entonces sería dietil, que es el sustituyente, y la palabra amina, o sea que esta es la dietilamina. O sea que de esta manera se nombra cuando tenemos sustituyentes repetidos. Veamos más casos de aplicación. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el apoyo de Industrias el reflejo, limpieza y calidad que brillan Podemos encontrar alta gama de productos como son Los desinfectantes, desmanchadores de piso, jabones líquido selladores Y diversos productos que sirven tanto a nivel hogar como a nivel institucional No olviden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla Continuemos ahora con las siguientes formas de nomenclatura Ahora veamos la número 3 Uso de la N, en este caso del nitrógeno, no olviden, como localizador. Aplica tanto para sustituyentes cortos como largos. Vamos a mirar acá. Nos vamos a ubicar en el nitrógeno, tanto aquí como aquí. Entonces vamos a resolver estos dos ejemplos que tenemos. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos la cadena que tenemos. Esa es una cadena lineal. ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 una cadena lineal, sería entonces un etano Ahora, miremos que tenemos estos dos sustituyentes también Tenemos el CH3 y el CH3 entonces, Vamos a ubicarlo como posición Entonces como estamos hablando de N Entonces vamos a decir N, N ¿Por qué? Porque tenemos que se repite el sustituyente Que es en este caso sería el metil Entonces sería N, N dimetil y ahora, ¿qué nos falta? La cadena lineal, tenemos que es heptano, entonces tenemos que sería heptano o etanamina, N, N dimetil heptanamina. Ahora miremos la que está acá. Tenemos lo siguiente, tenemos el sustituyente etil y tenemos el grupo benceno. Pero cuando es sustituyente se llama fenil. Entonces vamos a llamar solamente una posición, vamos a decir N, en este caso, sería N-fenil. Ahora seguiría el etil. ¿Por qué no ponemos otra N? Porque no se repite, entonces sería etil. Y por último la palabra amina. N-fenil-etinamina. Es la forma en la cual se nombraría cuando tenemos como localizador el nitrógeno veamos otra forma de nombrar genios espero que esté quedando muy claro cada una de estas formas de nombrar las aminas ahora veamos esta número 4 tenemos la amina es un sustituyente secundario ¿Cómo es esto resulta que no podemos olvidar que existen otros grupos como son los alcoholes las cetonas aldeídos ácidos todos ellos tiene una mayor prioridad en vez del grupo amino o amina. Entonces, ¿cómo se nombran entonces este compuesto? Entonces pues tenemos lo siguiente. Veamos que aquí, por ejemplo, tenemos un alcohol y en este caso tenemos una acetona. Entonces, tiene más prioridad nombrar primeramente el alcohol y la acetona y pasa a un segundo plano la amina, en este caso el NH2. Entonces, ¿cómo se nombraría? pues primeramente la posición central la va a tener donde esté el grupo más importante, en este caso sería el alcohol 1, 2, 3. Y allí sería 1, 2. Entonces, ya aquí pasa a un segundo plano el grupo NH2, y lo vamos a llamar de la forma amino. Entonces, el NH2 se va a llamar amino. Entonces, nombramos este alcohol, este sería un ciclohexano, pero sería un ciclohexanol. Entonces vamos a empezar primeramente con el sustituyente. 3 posición y ponemos el nombre amino. 3 amino y el nombre del alcohol en este caso sería ciclohexanol. Ya que es un cicloalcano de 6, 4, 5, 6. No olvidemos eso. Ahora veamos lo que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos una acetona. Pero nombramos primeramente el sustituyente. Tenemos que acá tenemos el amino. Entonces decimos 2-amino. Y ahora nombramos la acetona. Sería ciclo-butanona. No olviden que la terminación ONA viene de la acetona. Siempre que tengamos. compuestos o sustituyentes más importante que la, el grupo amino, vamos a nombrarlo en un segundo plano. Vamos a ver ahora algunos ejercicios para cerrar todo lo que tiene que ver con la parte de nomenclatura. Veámoslas. Bien genios, espero que ya estemos preparados para resolver este tipo de ejercicios de nomenclatura. Si no, no olviden, pueden pausar el video, devolverse y ir revisando cada una de las partes para aplicar en la nomenclatura de aminas Empecemos entonces ahora resolviendo estos ejercicios, tenemos lo siguiente Vamos primeramente a diferenciar si es secundaria o terciaria, empecemos con la primera Tenemos el nitrógeno unido a este radical, en este caso sería solamente un R1 O sea que esta sería una amina de tipo primario, o sea que es una amina primaria Nombrémosla, ¿Cómo se nombraría? ¿Qué grupo es este? tenemos que este es el lupo ciclohexano o ciclohexil entonces lo vamos a llamar, ya puede ser ciclohexil o ciclohexano entonces vamos a llamarlo como ciclohexano entonces va a ser ciclo, ciclohexana y la terminación amina, ciclohexanamina de esta forma se nombraría esta amina. Veamos la siguiente. Tenemos un R1, R2 y R3. Esta en este caso es una amina de tipo terciario. O sea, que sería una amina? Terciaria. ¿Cómo la nombraríamos? Entonces la nombraríamos de la siguiente forma. Es el grupo etil. Y este, no olviden, pueden mirar sus apuntes y recordar que este es el isopropil y aquí tenemos el grupo fenil vamos a nombrar cada uno de sus sustituyentes vamos a llamarlo de la siguiente forma sería etil isopropil acá seguiría el nombre fenil y por último el nombre amina no olviden que siempre se termina como amina y aquí hemos nombrado ya esta siguiente amina. Tenemos esta que se encuentra acá. Muy particular, podemos ver que tenemos aquí el grupo NH y aquí también. Entonces, vamos a elegir un camino. Podemos elegir este o este. Entonces, vamos a poner lo siguiente y vamos a numerar: 1, 2, 3, 4. Vemos que se repite el grupo CH3 por acá y lo mismo este acá. Entonces, como la estamos numerando, Estamos localizando el nitrógeno, entonces vamos a llamarla N. Pero miren que se repite el grupo metil, entonces vamos a decir N, N. Como hay dos metiles, vamos a decir dimetil. Ahora, veamos que es una cadena lineal, que sería propano. Corregamos ahí, perdón. Propano sería 3. En este caso sería Bután, porque son 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, vemos que el grupo amino está en el grupo 1 y en el grupo 3. En el grupo 1 y 4. Entonces vamos a decir que tenemos en la posición 1 y en la posición 4. Tenemos la amina. Entonces vamos a decir 1,4. Di, porque son 2 y la palabra amina, no olviden que termina con la palabra amina, entonces sería n n,n dimetilbutano 1,4 diamina, ahora veamos la siguiente, vemos que nos encontramos con lo siguiente, tenemos el grupo ácido que está acá, entonces la amina pasa a un segundo plano Entonces vamos a nombrar Pero primeramente vamos a organizar este ácido Entonces tenemos que 1, 2, 3, 4 Este ácido es el ácido butanoico Pero no olviden que tenemos un sustituyente Entonces vamos a nombrarlo de la siguiente forma Ácido En la posición 2 El grupo ya no es amina, sino el grupo amino y ahora sí, el ácido que corresponde, que sería el ácido butano, y la terminación ico, butanoico. Ácido 2-amino butanoico. De esta manera se nombraría esta amina. Con esto daríamos por concluido la parte de aminas. Vamos a ver lo que les comenté acerca de casos muy particulares y muy importantes que tienen las aminas. Veámoslas. Bien, genio. Espero que hayas llegado hasta esta parte del video para que analicemos cosas muy importantes que tienen este grupo de los aminos o las aminas. Vamos a empezar con este compuesto. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el grupo fenil y el grupo amino. Esta es muy reconocida, pues podemos ver que se llama la fenilamina. Pero tenemos en cuenta algo. Esta en realidad se conoce como un compuesto que se utiliza mucho que se llama la anilina y qué es la anilina es toda aquella que me permite del desarrollo de todo lo que tiene que ver con los colorantes o sea que la parte de los tintes la parte de textilería viene muy relacionada con el uso de la anilina esa parte de colores se relaciona mucho con este compuesto o sea, que es bien importante algo que tienen muy particular las aminas es que en su estructura presentan algo que hace el, el deseo o la ansiedad o las ganas de repetir y de tomar o beber algo, las aminas generan una cierta adicción, aunque no lo crean forman parte también de nuestra dieta alimenticia y en algunos casos pueden llegar a casos muy extremos, veamos algunos ejemplos de esta, veamos el siguiente compuesto, aunque ustedes no lo crean, este compuesto forma parte de nuestra vida cotidiana. Y representa lo que es la cafeína. Y la podemos ver en el café, también en el té. Y por qué no, también en la Coca-Cola. La cual utilizamos muchas veces para que nos dé sueño y nos dé un poquito de energía. Ahora, miremos el siguiente compuesto. El siguiente compuesto viene dado como la nicotina. Que la podemos ver en todo lo que tiene que ver con el cigarrillo y podemos saber de que la, el cigarrillo es una gran adicción en las personas en el ser humano debido a que muchas personas les cuesta mucho dejar este hábito que en realidad afecta demasiado la salud humana veamos un tercer compuesto este es muy utilizado para todas las personas que quieren mantener un ritmo más fuerte más que la cafeína y se conoce como la taurina ¿Dónde la podemos ver? La podemos encontrar a través de los energizantes. También la podemos ver en todo lo que tiene que ver con las bebidas que nos suben un poco la energía y explotan en nuestro cuerpo la menor cantidad de energía para poderse sostener en una actividad mucho más extensa de trabajo. Por último, quiero que cerremos con una que la verdad es un poco fuerte, que es este compuesto. Y este compuesto viene desarrollado o estructurado como la heroína, la cual es una de las drogas más fuertes y más peligrosas que pueden acabar con la vida de un ser humano. Entonces podemos ver que la mina forma parte en nuestra vida, de forma directa o indirecta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta si de pronto en la parte de nuestras dietas alimenticias utilizamos estos compuestos ya sabemos que por su estructura generan ese deseo de volver a repetir y de volver a tomar o beber algún líquido o algo, algo que le puede ser dañino a nuestro cuerpo con esto daríamos por concluido el tema de las aminas en la próxima clase nos concentraremos en los ésteres espero que el video haya quedado muy claro para todos no olviden si les gustó el video darle una manito hacia arriba